El Centro de Políticas Públicas UC tiene como misión aportar al desarrollo del país vinculando el quehacer académico de la universidad con los principales desafíos de la sociedad. En el marco del programa Puentes UC se ha ido consolidando un amplio conocimiento del mundo municipal a través de iniciativas orientadas a la solución de problemas reales y en las que trabajan estudiantes y académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Donde una política pública funciona o no funciona es en los municipios. Por eso es que los municipios son clave para ser como laboratorio, como lugares de aprendizaje, la implementación de las políticas públicas. Este modelo de vinculación con el mundo municipal es lo que motivó a BCI a entregar un apoyo concreto a la universidad y con esto aportar al desarrollo de los municipios y la calidad de vida de sus comunidades. Trabajar con los municipios que son aquellos que están en relación directa con la comunidad para nosotros es una forma súper relevante de poder interactuar con las comunidades y tener un impacto social verdadero y directo. En abril del año 2014, la UCE y el BCI firmaron un convenio para dar vida a la Incubadora de Gestión Municipal. ...con el objetivo de fortalecer el surgimiento y desarrollo de nuevas ideas, metodologías y propuestas... ...que mejoren la gestión de las municipalidades a través de diferentes acciones. Desarrollo de estudios, investigaciones, diseños y propuestas... Tras meses de trabajo en terreno, levantando información y evidencia a lo largo de Chile, entrevistas a personas clave y análisis de bases de datos, profesionales del Centro de Políticas Públicas UC publicaron una exhaustiva investigación sobre la asociatividad municipal como una herramienta para el desarrollo y la inversión local. Capacitación de directivos y funcionarios municipales. En 2014 se capacitaron más de 100 funcionarios municipales en 5 cursos de diversas temáticas relacionadas con la gestión municipal. Los interesados pudieron optar a la beca BCI que les cubrió el 60% del arancel de los cursos dictados por el Centro de Políticas Públicas UC. Yo pienso que la persona que cree que ya dejó de aprender, yo creo que está mal. Y este curso yo creo que a muchos nos no enseñó... Hacer ser mejor persona, hacer ser mejor funcionario. Desarrollo de productos y soluciones innovadoras. Realizamos el primer concurso de innovación pública llamado Veredas Limpias. El desafío era mejorar las zonas peatonales a través de ideas ciudadanas. Luego de una gran difusión en prensa y redes sociales, llegaron casi 400 propuestas, de las cuales resultaron 10 finalistas y una idea ganadora. Desarrollo de asesorías o estudios para municipios específicos. Esta iniciativa está abierta a realizar asesorías e investigaciones en diversos ámbitos de acción de los gobiernos locales, con equipos académicos de excelencia y con el sello de calidad de la UC. Para poder centralizar la información en un solo lugar y entregar datos relevantes a los municipios, esta alianza también consideró el desarrollo del sitio web gestionmunicipal.cl. En esta plataforma se pueden encontrar estudios y recursos que sirven de insumo para una mejor gestión, noticias relevantes y actividades de interés como cursos, talleres y espacios de discusión. Estamos muy contentos con esta alianza con el Banco de Crédito y estamos muy contentos de poder irradiar nuestro, nuestro aprendizajes al mundo municipal y creo que esta alianza con el BCI y con los municipios que se han beneficiado de nosotros también tiene mucha proyección de futuro.